...pero hoy no puedo dejar pasar un tema que merece una enorme atención de parte de ustedes... ...y por eso vamos a hablar hoy día de morbo y niñas... ...ustedes dirán que un tema tan feo la verdad, pero amerita hacerlo... ...como ustedes saben el fallecimiento de un adolescente el fin de semana pasado... ...ha causado una tremenda conmoción en los medios de comunicación... ...y se han violado una serie de leyes que protegen a la fallecida a su familia, su honor, su buena reputación. Como parece ser que todos mis colegas han olvidado cuáles son esas leyes, y el público también, voy a pasar a leer algunos libritos que he traído que son de bastante utilidad. Esto es el código del niño y el código de los niños y adolescentes del Perú. ¿okay? Obviamente es un código comentado, no crean que es tan grande. Pero en su artículo 6 dice que toda persona, todo joven, todo niño, todo adolescente, tiene derecho a la identidad y en el párrafo final de ese artículo dice cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores partícipes o testigos de una infracción, falta o delito no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación no sé si les quedó claro o no. Pero eso se refiere a víctima, autor, partícipe, testigo de infracción, falta o delito. No se publicará la identidad ni la imagen. La adolescente fallecida, a quien no voy a nombrar para no violar la ley, ha sido nombrada masivamente en los medios de comunicación, sus fotografías publicadas masivamente en los medios de comunicación, utilizando su calidad de Voleibolista, ¿no es cierto? Y el archivo de fotos que se tenían sobre ella. Pero el artículo 6 del Código del Niño Adolescente no ha sido derogado, ¿eh? está bien claro. No se puede publicar. ¿Qué más podría decir alguien? No, pero ya murió, entonces el no se aplica porque está muerta. Disculpen, eso se llama Código Civil. Es también otro librito bien útil que ustedes pueden revisar, que está vigente. ¿no es cierto? Y que dice que toda persona tiene derecho a la imagen y a la voz. ¿Ok? La imagen y voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella. O si ha muerto sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en ese orden, que es el orden hereditario. En este caso, la adolescente fallecida tenía padres. Por lo tanto, su imagen no podía ser aprovechada por nadie sin el consentimiento de sus padres. Yo no creo que ningún medio de comunicación haya pedido el consentimiento de los padres. Es más, han hecho declarar a los padres, lo cual sí está permitido, si es que los padres así lo desean. Pero no olvidemos que también tenemos este librito tan práctico que yo siempre traigo a este programa, porque parece que todo el mundo lo olvida, que se llama Constitución del Perú, que dice que toda persona tiene derecho a... al honor a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Que es exactamente lo que no se ha respetado. Y que el Código Civil establece que ese derecho a la voz e imagen propia se prolonga aún después de la muerte. Y que además, tratándose de un adolescente, está prohibido completamente la identificación. ¿Qué es lo que sucede acá? que tampoco se respeta la ley de radio y televisión, que tampoco ha sido derogada. ¿Y qué dice la ley de radio y televisión? Entonces se los digo de memoria. Dice que en el horario de protección del de menor, de 6 de la mañana a 10 de la noche, no puede haber violencia ni obscenidad. Yo pregunto, ¿a usted no les parece obsceno que en el horario de protección al menor se exhiba el fallecimiento de un adolescente, con truculentos detalles, implicando a personas que probablemente tengan o no tengan nada que ver, la justicia lo determinará, exponiendo su vida íntima, sus últimas horas, sus costumbres, sus prácticas, sin permiso de nadie, ¿eso es hacer periodismo o es jugar con el morbo y la infancia? La adolescencia, la idea de una niña muy joven, 16 años, que fallece y que podemos explotar. Porque si hubiera interés público, es decir, si se tratara de una persona absolutamente notoria y que por lo tanto, además de la notoriedad, hay un enorme interés público, uno lo podría entender. Pero, ¿cuántas adolescentes mueren en el Perú por causas naturales, accidentales o por homicidio? Muchas, todo el año. ¿Y son explotadas de esta manera en los medios de comunicación? no. ¿Por qué esta en particular es explotada? ¿Por qué hay un futbolista de la selección peruana presente a la hora de su muerte? Ese es todo el tema. Y ese futbolista que es mayor de edad, que sí si podemos nombrar, que se llama Jordi Reina, estuvo presente en el momento de los hechos. Entonces hay que explotarlo, hay que sacarle el morbo, ¿no es cierto? Hay que develar el misterio de la muerte. Y se especula con cosas espantosas sobre la vida íntima de una adolescente muerta. Sin parar y durante cuatro días... Una y otra vez se habla de todo tipo de delitos cometidos por ella o contra ella en una especulación sin fin. Y la intimidad de esta chica y su derecho a la honra y la prohibición de la ley que dice que no puede ser identificada, se puede decir, ha habido un fallecimiento de una menor de 16 años, se ponen las iniciales y punto. Pero no se puede sacar las imágenes, no se puede sacar su voz, no se puede sacar nada sobre la persona, porque es menor de edad, eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? El código del niño y adolescente no tiene sanción. Se olvidaron de poner las sanciones para los medios de comunicación. Los padres pueden, efectivamente, mandar a los medios de comunicación por la violación del derecho a la intimidad y también por la explotación de la imagen y voz de la niña fallecida. Por supuesto que pueden hacerlo, pero eso es una acción que dependerá de ellos. Pero la ley de radio y televisión... Claro que tiene sanciones, sanciones bien claritas. La violación, de la, protección al horario, de, la violación del horario de protección al menor por pasar obscenidad o violencia se considera una falta grave. Y la reiteración de una falta grave se considera una falta muy grave. Y una falta muy grave conlleva la suspensión o la cancelación de la licencia ...que otorga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a las frecuencias de radio o de televisión. Estamos hablando de sanciones graves. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones jamás las aplica. Jamás cumple con la propia de radio y televisión. En su vigencia jamás ha impuesto una sanción por obscenidad o violencia. Esas son las leyes que tenemos en el Perú y tenemos que cumplirlas todos. Pero también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene que hacerlas cumplir en beneficio de todos. ¿Cuándo habrá interés público? Habrá interés público si es que la policía, la división de investigación de delitos, la de y criminalística, determinan que hubo un homicidio. Pero mientras eso no suceda, no hay interés público, hay curiosidad pública. Y la curiosidad pública es morbo, no es interés público. Hay que distinguir claramente. El homicidio se ha descartado, no está en investigación, tampoco se ha denunciado. La adolescente puede haber muerto por una causa natural, por una causa accidental o por homicidio, ¿no es cierto? Esas son las tres posibilidades. Ninguna de las tres ha sido descartada hasta el momento. La necropsia de ley se ha hecho y, por supuesto, se ha entregado el, el cuerpo de la niña a los padres para que la entierren la escena del crimen sigue siendo analizada pero el periodismo ha lanzado toda clase de especulaciones, hipótesis ¿para qué? ¿para preservar el honor de alguien? ¿para que haya justicia para esta jovencita? no simple y llanamente porque hay un futbolista involucrado y porque hay que explotarlo y explotarlo y explotarlo hasta que la gente clame ¿no es cierto? por más ustedes son cómplices porque si le dan Rating y lectoría a textos o a videos y audios que manifiestamente violan la ley, le están dando de comer al morbo. Yo sé que es una tentación enorme, o sea, todos nos sentimos atraídos por lo que es morboso, por lo que es secreto, por lo que es oscuro, ¿no es cierto? Pero no podemos y no debemos como sociedad dejar de recordar que los menores de edad están protegidos por la ley y que tienen derecho a la intimidad. Y que no pueden ser juzgados y condenados por la prensa por lo que hicieron horas antes de morir. Es una vergüenza lo que se está haciendo. Yo espero que este caso sirva, a mí me va a servir en mis clases, por supuesto, pero que sirva para que todos entiendan que esto no se puede hacer. Que otras adolescentes han muerto y que se ha guardado prudente silencio. Pero en este caso se quiere hacer un carnaval. No lo permitamos. Ya hemos tenido varios de estos casos. Varios, no uno, varios, obviamente con mujeres mayores también. El caso de Barbara Camonte, el caso de Rosario Ponce, donde todos fueron inocentes. y la